Montaje y presentación de platos Un plato colorido y atractivo es más apetitoso Y al verlo, una persona siente ganas de probarlo Y su sistema digestivo se prepara para disfrutar de esos alimentos Por eso es importante lograr una primera buena impresión a la hora de servir nuestros platillos Y todo empieza con el proceso de preparación el sabor no importa, pero la apariencia es fundamental. Un profesional de la cocina debe saber esto y con talento y creatividad debe lograr montajes y presentaciones interesantes, excitantes y estimulantes. De esa manera se le otorga identidad al plato que junto a la intensidad de su sabor, a la sutileza de su aroma y a la excelencia de su textura lograrán una creación gastronómica notable. El éxito de un cocinero polivalente se logra a través del plato que produce y lo que consigue plasmar con él.